Maduración. Interesante. ¿eh? Los lectores, dice aquí, familiarizados con las religiones orientales, recordarán el tercer ojo que tiene una larga historia en la India, China y el sudeste de Asia. Ya veis siempre la parte oriental. Una vez más, remarco, Oriente. Donde las tradiciones religiosas del hinduismo, el budismo y el taoísmo imperan, más que una idea religiosa, el tercer ojo es una costumbre arcaica espiritual que trasciende las religiones. Es conocido diversamente como urna y trinetra. Trinetra. Y a menudo marcado por un punto en el centro de la frente, de la frente entre los dos ojos. Una y trina. Sí. Urna y trina. Sí. sí, sí. Y luego, ya sabéis, ese puntito marcado en el centro de los dos ojos, que veis aquí en esta fotografía. Quiero destacaros algo. Eh, ya sabéis que... En estas, uh, entre estas cejas de este Buda, que veis aquí, aparece este tercer ojo. Mirad cómo está representado. ¿En forma de qué? Espiral. Bueno, casi nada. ¿eh? Si no hubiésemos hablado de asuntos de hipnosis, que Ángel habló en, en sus charlas, si no hubiésemos hablado del de tema en puertas dimensionales, de todo lo que hay detrás de esto, pues diríamos, bueno... ¿Y qué es esto? ¿Una forma de ilustrarlo y ya está? Pues no. Pero mirad también en su cabello. ¿Os dais cuenta también cómo sus cabellos son de unos ricitos también igual? Pero levantándose hacia arriba como en espiral. Sí. Eh, bueno, ¿a qué está haciendo reflejo esto también? No recuerda bueno. nada. y todo esto no son simbologías cuando están subiendo hacia arriba en espiral de algo Por la escalera de Jacob, serpenteante, Babel, una vez más estamos en lo mismo y todo esto la gente que va poniendo budas en sus casas que está tan de moda porque queda tan guay eh, queda tan, bon, tan chulo esto tenerlo en casa pues no saben lo que se están poniendo allí cuando hemos leído que dice que se abre la piña y que eso es el despertar de la conciencia, vamos a ver lo que pasa cuando se abre la piña de ciprés y veremos si eso no es un despertar de conciencia o no. <risa> pues bien, matizado esto nos dice aquí, hablando de este Buda, eh, que este tercer ojo, des, eh, ya sabéis que despierta, ¿no? Entiende las fuerzas de la existencia y su manifestación en la cadena de la causalidad. El tercer ojo ha sido llamado por varios nombres a lo largo de la historia, incluyendo el ojo interior, ojo de la mente, ojo del alma y ojo de la razón. El retrato de un único ojo es, de hecho, una imagen arquetípica que se remonta a miles de años de la historia humana. Al parecer una y otra vez en los mitos, esculturas, grabados y pinturas en las culturas antiguas de todo el mundo, se representa a menudo en todo el antiguo Egipto como un solo ojo sin cuerpo, el ojo de Ra, que aquí abajo lo tenéis, como ojo de la iluminación. Yo no sé si, si os estáis dando cuenta de la gente joven, sobre todo, que está siguiendo muchos videoclips de, de cantantes con sus músicas, o cuando incluso los entrevistan, no solo en los videoclips, les da por hacer siempre una postura de manos en forma triangular piramidal y se lo ponen justo en un ojo, no en los dos, sino en uno. ¿Qué están queriendo indicar con todo esto? Pues precisamente todas estas cosas y a quién ellos están sirviendo. También otra forma de mostrar lo mismo es y esto lo habréis visto también en portadas de cuando sacan sus discos o en entrevistas y demás, que con una de sus manos se tapan uno de los ojos, están significando exactamente lo mismo. Y también con el peinado se tapan totalmente un ojo y están volviendo a decirnos lo mismo. Y toda esta gente que está sacando estas nuevas músicas que arrastran a tanta gente joven detrás, sencillamente les están transmitiendo estos conceptos de un modo que ellos, sin darse cuenta, van captando, van asociando como algo bueno y van cayendo en toda la trama satánica. Y además, ¿con qué cosas? Con el sonido, imagen y sonido. Siempre igual, Satanás no cambia, lo tiene muy bien estudiado. Y ahora sabe que le queda poca, poco tiempo por quien tiene que ir como sea, a por los jóvenes. Y a la gente un poco mayor eh, la coge por otros lugares, como también puede ser esto de querer mejorar, ser más, más buena persona, llegar a un super estado mental de conciencia, que el mundo lo podemos cambiar porque todos somos uno... Uh, atención a lo que ahora estoy diciendo, porque precisamente en la próxima conferencia de noticias vais a ver quién está diciendo esto y además cómo lo está aplicando. Y vais a quedar impresionados. Y es una noticia que he podido recoger hoy mismo. El hecho de cambiar el mundo, de, de que todos somos uno. Eh, muchas veces he comentado los resultados de aquel estudio en el que dice que tomamos las decisiones siete segundos antes en nuestro, en nuestro subconsciente, y el mismo científico se planteaba la, la existencia del libre albedrío como lo entendemos aquí en la Tierra. Sí, entonces nos planteamos el derecho de qué podemos cambiar nosotros si no... Eh, si no nos, bueno, de hecho, no, pues no ha he hablado de Dios, ¿no? pero no le sabía dar explicación al libre albedrío entonces. Entonces tenemos que ir a acudir a la explicación del libre albedrío de, de la Biblia, en la que nos explica... Lo que es realmente eso, que es la capacidad, la única capacidad, el gran poder que tenemos, es uno solo, y es decidir seguir a Dios. Ese es el poder del libro albedrío. Si no entramos en esa espiral que nos lleva al terreno de Satanás y nos creemos tan libres. Aquí sigue diciendo, el tercer ojo se describe comúnmente por los antiguos místicos que experimentaron la luz divina. En cada hombre hay un ojo del alma, que es mucho más valioso que 10.000 ojos del cuerpo, ya que por sí sola es la verdad vista. El ojo del alma es la única forma natural adaptada para ser resucitado y emocionado por las disciplinas matemáticas. Y esto lo dice, dicen que lo escribió Platón. República Platón. Luego nos sigue hablando aquí, a Tapping, que no sé qué, superficial, del tercer ojo, no es difícil. Cierra los ojos y sin moverlos... Hacen, bueno, aquí yo esto me lo voy a saltar, pues explican cómo querer um, poder entrar en todo esto para quedar completamente ya impregnado. Pues bien, no quiero ni leerlo, la verdad. Luego abajo nos habla también de cómo esto aparece en, en novelas como las de Stephen King, que también se han hecho películas al respecto. En fin, todo va saturado de estas cosas. Luego vemos el tercer ojo en el triángulo masónico. En los tiempos modernos, famosos autores, pintores y poetas han descrito el tercer ojo y la glándula pineal como nada menos que el secreto perdido de la masonería. En su libro de 1918, Las maravillas del cuerpo humano, el doctor George Washington Carey nos dice, el ojo que todo lo ve, este es el ojo de la masonería, el tercer ojo. Aunque me formé... Increíble, que algunos masones entienden sus propios símbolos, el hecho es que los usan. O sea, bueno, no los entienden y los usan. El doctor George Washington Carey en Las maravillas del cuerpo humano decía esto. En su fascinante libro de 1924, Mística Americanismo, el autor americano, eh, Gracia Morey, dice aquí, oscura, oscura, oscura, oscura, oscura dar. dar. Sí, supongo que sí, porque a veces traducen así. Pues nos dice, explica... El ojo que todo lo ve, también emblemático de la glándula pineal o tercer ojo del ser humano, ha sido encontrado entre las ruinas de todas las civilizaciones en el mundo, lo que demuestra lo que el hecho de una religión universal sobre toda la Tierra en algún periodo remoto. Mirad, ¿eh? Una religión universal sobre toda la Tierra en algún periodo remoto. Como ahora restauramos esta religión universal, ponemos el ojo que todo lo ve en la pirámide, dijo esto. No es de extrañar, entonces, que las piñas aparezcan regularmente durante las decoraciones masónicas. Están representadas en el arte masónico, cuelgan de los techos de las logias masónicas y están grabadas en piedra en edificios construidos masónicos en todo el mundo. Un gran diseño masónico, ya lo vais a ver ahora, está en el edificio Whitehall, en el distrito financiero de Nueva York, y representa dos enormes serpientes entrelazadas en espiral hasta que se miran en, en la piña centralmente, que es llamativo, dice, similar a la del personal de Osiris. Y aquí lo tenéis. Pues esto está en la ciudad de Nueva York. Arriba, que hay? La piña. Y si antes veíamos precisamente a Osiris, con, a, a esa divinidad, con las alas, etc., pues bueno, ya lo veis todo, ¿no? Fijaros la forma de la piña. ...por favor memorizarme la forma de un ciprés... ...memorizarme la forma de un ciprés... ...buscar en, por internet ahora mismo la imagen de un ciprés... ...un ciprés normal en columna... ...mediterráneo... ...y ver la imagen de la piña... ...es que es, que es lo mismo... Pues bueno, todo esto es algo que... ...que Ángel también sacará en sus eh, conferencias... En su momento, nosotros aquí vamos a ir viendo más. Para nosotros, eh, bueno, sabéis, esto tiene una gran importancia, porque este tema lo hemos llevado muy conjuntamente, eh, este junto al tema del Arca de Noé y otras cosas. Y sinceramente, para nosotros estas cosas tienen una magnitud que aún no he, nos hemos terminado de, de mostrar, pero que realmente es impresionante y lo vais viendo. Da sentido a los últimos dos años de mi vida, por ejemplo. Casi nada. ¿eh? Bueno, pues aquí es de donde está extraído todo esto. Luego también nos dicen que las piñas adornan instrumentos rituales utilizados por los masones dentro de las logias masónicas. Las tapas o puntos de las barras masónicas de los diáconos son a menudo superados o, o están puestos arriba de todo, culminados con una piña. Y esto lo dice Albert Mackey. Masonería operativa, en el sentido más completo de este término, significa el proceso por el cual el ojo se abre. E. Wallis Butch ha observado que en algunos de los papiros que ilustra la entrada de las almas de los muertos en la sala del juicio de Osiris, la persona fallecida tiene una piña unida a la corona de la cabeza. Esto lo vais a ver después. Los místicos griegos también llevaron a un personal simbólico, el extremo superior, siendo en forma de eso, de piña, que se llama el tirso de Baco, que antes lo habéis visto. En el cerebro humano hay una glándula pequeña llamada la glándula pineal, que es el ojo sagrado de los antiguos y se corresponde con el tercer ojo del cíclope. Poco se sabe sobre la función de la glándula pineal, ahora cada vez más, que Descartes sugirió, más sabiamente que él lo sabía, podría ser la morada del espíritu del hombre. Como su nombre lo indica, la glándula pineal es la piña sagrada en el hombre, el único ojo. Y esto lo escribe Mainly P. Hall, enseñanzas secretas de todas las edades. El tercer ojo se ha ocultado a la vista en Occidente, mascarado como el término, eh, el ojo que todo lo ve, ¿no? en definitiva, y superficialmente dice que es el ojo de la deidad judía. Interesante, ¿eh? Ahora entenderéis los procesos cabalísticos también.